de Cáceres para todos los barrios de Medellín. Este ritual es un homenaje al alimento, a la cosecha, al abrazo y a la armonía. Porque esta ciudad se tiene que curar del dolor y de la tristeza. Esta ciudad tiene que salir adelante. Si Medellín se cura, ¡el país se cura! ¡Oh, pues todos al piso! Con los armonía es el agua, armonía, la armonía es armonía los niños. Armonía armonía la libertad. armonía la es el y amor y armonía amor armonía es amor armonía la es All uh -huh. Armonía, abrazos para todos, abrácese, abrácese, abrácese, que el que labora, es el que nos va a curar, armonía es el abrazo, armonía son los pájaros, armonía es el agua, armonía las montañas, armonía las culturas, armonía son los niños, armonía la educación y armonía este carnaval. Muchas gracias por la invitación en nombre de Expresión Juvenil y Barrio Comparse del Carnaval de Barranquilla, que fuimos los invitados, pero todos son ustedes de aquí. Se merecen un aplauso para ustedes. Muy bien.